A 29 años de la firma de los Acuerdos de Paz, sigue siendo importante explicar y recordar qué surgió de la negociación. En palabras de Chafik Handal, en términos generales se pactó una gran reforma del Estado, en buenas cuentas la supresión de la dictadura militar, la desmilitarización del Estado y la sociedad. Ese era el eje central. Se trata de un genuino desmontaje del aparato de la dictadura militar. Ese es el corazón de los acuerdos. Y eso es lo que realmente le puso fin a un siglo de regímenes autoritarios y a 60 años de dictaduras militares ininterrumpidas.